El Parque natural de Cabo de Gatanijar tiene las siguientes figuras de protección. En primer lugar, el Parque Natural desde 1987. Eh, en segundo lugar, el CEPA, que es la Zona Especial de Protección para la Aves desde 1989. Ranza Humedad de Importancia Internacional. La Reserva de la Biosfera desde 1997. So, park, en 2019. En fin, zona de gran importancia en el Mediterráneo en, el Mediterráneo en 2001. En septiembre de 2008, el Parque Natural fue acreditado por la Federación Europar de, con una carta para el desarrollo del turismo sostenible. Y desde el 2012 pertenece a la Red Natura Europea pues, gata es el primer parque natural marítimo-terrestre de toda Andalucía. Es el más extenso e importante desde el punto de vista ecológico de todo el mar Mediterráneo Occidental Europeo. Lo constituyen los municipios de Níjar, Carbonera y Almería Capital. Extensión terrestre de 38.000 hectáreas y una franja marina de 12.000 hectáreas. Tiene pues 50 kilómetros de zona acantilada y apenas ha sufrido degradación medioambiental. Además tiene playas naturales paridiciaca como esta que vemos aquí, tiene tienen playa urbana y multitud de canales es más difícil acceder a ellas porque hay que defender por ser mucho menos rocoso o ir a ella en pequeños embajajados. Otro punto fuerte de Cabo de Gata es su ecosistema marino, sus pues, aguas cristalinas. Tiene un fondo marino muy variado. y por eso si buscar en su ecosistema de agua es una experiencia inolvidable. Otra de las cosas que hacen a Cabo de Gata un Singular son los vestigios que han dejado las distintas culturas. Huellas de un pasado árabe son sus aljibes, norias, alquerrerías y torres defensivas y de vigilancia, que sirvieron para frenar a los piratas berberiscos. En dicho parque también podemos encontrar los molinos harineros, ya que a principios del siglo XX fue un datifundio cultivado de trigo y cebada. Todo esto hace del Parque Natural Cabo de Gata un entorno especial que es necesario conservar. Tanto es así que ciertos medios de comunicación como el New York Times y la guía Lonely Planet. Califican califica en esta zona del Mediterráneo almeriense como un paraíso. En cuanto a la fauna, la especie más conocida de la estepa es el de la ave, que se caracteriza por un pequeño tamaño y el color de su pluma es que le permite camuflarse en el suelo donde vive tienen un, unos hábitos vespertinos son nocturnos que les permite eh, reducir las necesidades de agua y han acomodado su metabolismo para eh, poder subsistir sin estos recursos También podemos encontrar algunas rapaces como el águila perifera y otras de pequeño porte como el técnico vulgar o el michelopur. La ave marina encuentra en este espacio el lugar idóneo para su residencia eh, ocupando las paredes verticales de la cantidad. Este grupo forma parte de la, la Gaviota, la Pardela y la Córmora. 2005 es declarado de Reserva Marina. Esto es lo que realmente hace especial al Parque Natural Cabo de Gata. Si en un entorno de naturaleza virgen y paisajes espectaculares ¿eh? le añadimos una reserva marina con playas serenas de agua limpia y cristalina, podemos afirmar que estamos ante un lugar único en el Mediterráneo. El Parque Natural protegido de Cabo de gata Niza fue aprobado como Parque en la reunión del Comité Europeo de los Parques de la Unión. El Parque Natural es famoso mundialmente en ser aprobado por el mundo por el, mono de que el se ha manifestado en esta zona. Y de donde viniémos dentro del Parque hay vestigios de actividad volcánica de los humanos El, el volcánismo del Cabo de Gata es el más importante de España. Los pescadores y los agricultores tienen ser dificultades para realizar una recogida selectiva de su residuo. Redes, gasoil, garrafas de fitosanitario y plástico en general. A pesar de que exista un plan de movilidad sostenible en el Parque Natural Cabo de gata que apenas se ha desarrollado por las distintas administraciones, genera aglomeraciones de vehículos, caravanas y problemas al acceso a diferentes playas. Más generado en las playas no urbanas a causa de los calles, que han vuelto de nuevo a navegar por las costas del parque sin ningún tipo de problema. Problemas relacionados con la sociedad de la nuestro campo de y Sierra de Gata. Equipaciones de uso público en Rina o cerrado hace ya años. Patrimonio histórico en Rina y sin gestión eficiente. Falta de medios materiales y económicos para la gestión del parque natural de Cabo de Gata. Se necesita más campaña de educación ambiental, más vigilancia por parte de los agentes de medio ambiente para evitar incumplimientos de la normativa que se producen especialmente en verano. Proliferación de planta invasora Uno de los ejemplos más significativos... ¿eh? La vida se ha convertido en uno de los símbolos del parque. Es necesario un mayor grado de protección de la flora y de la fauna. Existen muchos problemas medioambientales que amenazan nuestro planeta de forma global, ocasionados por la actividad humana. Del que más se habla en la actualidad es del cambio climático, pero existen muchos más. La contaminación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, la escasez y el mal uso de agua. El medio ambiente es la principal fuente de recursos para el ser humano, así que su deterioro nos afecta directamente. Esta problemática global afecta a todos los territorios del planeta y por tanto al territorio del que nos ocupamos, el Parque Natural Cabo de Gatani.